Amigos, retornamos nuevamente por aquí en este su espacio. Interesante tema, asunto electoral. El doctor Aridio Mercado, experto en asunto electoral, en el día de hoy está dando cátedra de qué significa el método de Hohn y cómo pudiera esto afectar a los partidos minoritarios en todo caso. Y situaciones que ni decir, el doctor Mercado hablaba de casos lamentables que en el pasado proceso se vieron en zonas como la provincia de Santo Domingo, de que dirigentes en mesas y lugares de votación, ni siquiera los votos de su familia solían aparecer. Compadre, luego de esto, seguir dando detalles de lo que es este método de homie, compadre. ¿Podemos continuar ahí, por favor? bueno no, pues Yo creo que y mucha, muchos de los dirigentes de partidos minoritarios y muchos expertos en derecho electoral, incluyendo el pasado presidente de la junta, selecto, eh, junta Central Electoral, quien dijo que el método de Homme es un método antidemocrático y yo lo entiendo que antidemocrático, porque por las razones que he explicado, porque eh, si estamos en una democracia plena donde entendemos y la persona entiende que cuando va a llevar su voto es para que se le cuente y que entonces la persona que va a representarle es la, la decisión que le haya tomado, no es justo. Que entonces esa persona obteniendo más votos que otro candidato que estuvo por debajo porque su partido lo ayudó, o porque el candidato que estaba en su partido pues duplicó en esa condición, pero fue ese candidato e e específico. Porque hemos hablado del voto preferencial, eh, y se han debido muchos temas. Pero este método ya es un método que está desfasado, que la vida es progresiva, y también las la leyes también. Por eso este método que fue desarrollado por un abogado, eh, como decíamos ahorita, por un jurista, un belga, entre otros métodos que han sido desarrollados también. Ahora bien, no es lo mismo en la praxis, esos eh, países que eh, su sistema es parlamentario, nosotros no, es por, es por escogencia, que aquí en República Dominicana. Entonces, aprovechamos y reiteramos de nuevo que los partidos políticos ahora... ...tanto los minoritarios como los partidos emergentes... ...porque depende, esta es una democracia representativa... ...donde están los partidos políticos ahora discutiendo... ...y se está discutiendo entre todos los partidos... ...no entre tres y cuatro partidos... ...entonces, ¿a quién le beneficia eso? a Aquellas personas, como usted bien decía ahorita... ...esos dirigentes de barrios que hacen su trabajo... ...que la gente los conoce... ...que a veces no tienen oportunidad... ...en los partidos grandes, porque esos partidos grandes... ...pues buscan figuras... ¿eh? ...y personas con muchos recursos... ...entonces... Eh, no pueden llegar, entonces le beneficia que le sea más cómodo. Que esos candidatos en los pueblos, en los municipios, de esas subinclusiones, que tienen deseo de aspiración, porque entonces va a llegar un momento que la política se lo vamos a dejar solamente a los que más tienen, sí. a los ricos. Y no debe ser así. La política o sea, y, los, y, y, y la elección de candidatos, entonces, eh, no va a salir tan costosa. Creo que, ¿qué pasa con los partidos minoritarios? Que les es difícil a veces armar una boleta electoral puede ser que consiga un solo, una sola persona que tenga esas condiciones y pueda fajarse, pero si son cuatro en esa circunscripción en esa misma boleta, si los otros tres no trabajan al igual, entonces la competencia es una competencia abismalmente con el otro eh, diametralmente eh, opuesta entre, entre dinero y entre, entre popularidad, es decir eh, yo creo que hay que eminentemente que hay que revisarlo primero, por la situación discriminatoria del método de los partidos minoritarios, segundo en las alianzas electorales que se dan que los partidos, aquellos partidos minoritarios no les permiten tener delegación en las mesas electorales y cuando van al TCE el TCE le dice, bueno, es que usted tenía que reclamar ahí en la, en la, en la mesa entonces si no le contaron el voto del partido ya el candidato pues no se le va a, quitar lo, no va a contar los votos porque entonces la, la situación del método es que aquel partido reiteramos, que no obtiene el 3% pues ya entonces queda afuera entonces no puede ser que un candidato se haya matado trabajando, que vaya, lleve a la gente a votar, pero entonces al final perdió el tiempo y quedan decepcionados por tanto creo que hay muchísimos métodos, áreas, Reto Mayor, entre muchísimos métodos, que hay que ver en la praxis cuál método le conviene y que entonces suple el efecto que debe suplir, que es la democracia representativa, que el lector vote por la persona eh, que entiende, que le representa y que va a legislar por él. En cuanto a lo que es la elección de candidatura plurinominal, que es eh, como es candidatura eh, a, a diputado. Entonces, eh, creo que sí, compa, que hay que revisar eso. Y atención, creo que abrir, hay que abrir de nuevo. Esa parte tienen que saber los candidatos. Cuando tú eres candidato político, o candidato a un cargo, perdón, electoral, eh, pues debe formarse, el candidato tiene que estar claro a lo que va y con qué cuenta, y tener una buena representación en la mesa electoral, y que esos delegados también sepan a la hora de hacer la ecuación, ¿eh?, de, de ese método que también el delegado que tú tengas ahí sepa cómo hacerlo porque también ahí eh, pierde ahí en la mesa electoral y entonces se queda el candidato reclamando y cuando reclamar pues pierde el tiempo porque entonces quien tenía esa mesa electoral no estaba bien instruido, no estaba bien formado ni conocía exactamente cómo fue, cómo que su candidato iba a obtener la curul porque mucha gente va que le va a contar los votos pero a la hora de, de sacar, de calcular cómo se obtiene la candidatura, si el delegado que está ahí que le representa no sabe lo que, a lo que va, pues entonces no tiene sentido que está ahí, entonces tienen que formar sus delegados y conocer bien la metodología cómo va a contar mi voto. Lo que pasa, mi compadre, que usted ha explicado de manera magistral, es que el hecho no es tal vez que cuenten o no sus votos, que sepan defenderlo, mi compa, es que los partidos pequeños no tienen representación en las mesas electorales debido oh, a mí. la alianza que tienen que llevar a cabo, mi compadre, y usted sabe que una... Un delegado de un partido mayoritario no va a estar pendiente a los votos que pueda sacar un aliado, sino a los votos de ese partido mayoritario. Otra muestra más, mi compadre, de cómo usted explica cómo afecta este método de Jón a los partidos minoritarios. No tiene representación en sus mesas. Usted Me, sabe en la práctica qué pasa y qué dice el delegado y se pone... Y te, y te Pregunte, haga una encuesta. De hecho, nosotros hicimos un trabajo. Hicimos una encuesta en los en, lo, en 22 secretarios generales del partido minoritario. Y todos dicen lo mismo. ¿Sabes qué, qué hace con los votos de los partidos emergentes y que son aliados? Dicen, no, pues son de nosotros, pónganlo a mí. Sí, se reparten los está. votos. De, lo, de los partidos minoritarios los candidatos se reparten los votos. Eso pasa siempre en las mesas electorales. Entonces, si tú pones a otro que te cuente los votos o sea son aliados en la, en la uninominal y en la plurinominal no me aceptan como usted bien dice, no me aceptan eh, el delegado ante la mesa electoral pues entonces eh, tú estás poniendo que te cuente la vota al otro, al contrario que supuestamente como ellos son aliados pero en la uninominal en, en la plurinó hay un conflicto de intereses y quién va a salir, los candidatos del partido grande que supuestamente hizo la alianza entonces aquel partido que quiere independiente eh, pues tiene situaciones porque a veces no tiene los recursos para poner delegado político en todas partes que es otra cosa que se da. Y entonces eh, viene después la queja y viene el reconteo de votos. Eh, en el municipio de Santo Domingo Este, en la sección número uno, exactamente, ahí creo que en las elecciones pasadas se, se devolvieron o se apelaron muchas decisiones. Y de esas decisiones digo creo que tres decisiones eh, se revocaron. El Tribunal Superior Electoral mandó a la Junta Central Electoral. A que contaran los votos. ¿Pero qué pasó? Que muchos votos de eso como ese candidato, no tenía representación en la mesa, nada más se mandaron a contar los nulos. Sí. Y entonces, en la mesa donde él votaba, no aparecieron los votos de él y su familia. ¿Dónde él votaba? Sí, sí. Entonces, en otra pasada, ¿qué pasa? Que hay boleta A y boleta eh, A1. En la A, que eran los votos del candidato aparecían los votos del candidato y en la A1 que eran los votos del partido no aparecían si no apareció el los partidos no tuvo que contar los lo, lo, lo, lo del candidato entonces son muchas de las cosas que, que hay que formarse usted hablaba de estos días que la escuela de formación electoral de los partidos políticos están cerradas pero yo creo que eh, todo aquel que es candidato o aquel que aspira tiene que irse formando electoralmente porque de lo contrario vas a perder tiempo mi compadre, ya concluyendo con su participación, recomendaciones que usted considera que pudiera surgir de esta mesa, de este estudio que se lleva a cabo para la modificación de las leyes o la conversión en un código electoral, mi compadre. ¿Qué usted espera de todo esto? Bueno, yo espero que es, todas esas ambigüedades, incongruencias que hay, eh, se recojan ahora, entre muchas que hay. Esa no está en la ley, porque se emitió mediante una resolución de la Junta Central Electoral, y se aplicó el método conjuntamente con la ley 173-02. Pero eh, creo que hay que armonizar todo esto. ¿Qué, qué entiendo yo que es el, uno de los métodos que es eh, más el método JARE, o el reto mayor, o la mayoría simple? Es decir, que en vez de ser los votos al partido que sacó más, la, la, la, que sacó más votos, calcularlo sino al candidato. O sea, primero son los votos del candidato, es decir, si candidato 1, 2 y 3, candidatos sacó 100 votos, ese candidato tiene que ser primero, sin importar el partido donde esté, porque ahí entonces si se aplicaría, la, lo que es la democracia re, representativa y entonces la intención al final que es lo que se quiere del elector que quiere votar por la persona que él desea y dice que quiere en, en esa que le represente. Yo creo que el, lo, lo, hay que ver esa fórmula de los votos que, que obtiene perdón, cada candidato, el, individual, entonces ahí tú me vas a medir. Tú no me puedes medir por el partido, porque si es un partido minoritario, pues no voy a salir. Porque no es posible, no es justo que un candidato que saque 35 mil votos no sea electo y otro que saque 25, entonces, sea el electo. Sí, se sobreentiende que si la población sacó 35 mil votos por ese, ese debe ser el candidato que representa a esa población o demarcación electoral. Excelente, mi compadre. Como siempre, interesante su participación, tratando a fondo y dando detalles de manera amplia, pero con una visión de cambio y de mejora de lo que es este método de en cuanto a una posible modificación de nuestras leyes electorales o si fuera una conversión en un código, lo que considera esta mesa de trabajo. Pero, mi compadre, el doctor Arillo Mercado, pendiente a reencontrarnos la próxima semana. Yo creo que este encuentro resultó súper interesante, compadre. ¿eh? Muchas gracias, compadre, y amables públicos televidentes por estar con nosotros y pues nos reencontramos nuevamente con otra cápsula o otra orientación, lo que tiene que ver a lo que es el régimen electoral, los partidos políticos y aquellos candidatos que, siempre, que están desde ahora pues preparándose para aspirar a una posición eh, tanto en el Congreso como en, en la parte de lo que tiene que ver con los ayuntamientos o los distritos municipales. Eh, aquí estaremos pues, dando esa pincelada y, y esos consejos eh, desde enfocado. Eso es así, ¿no?